Perdón. Para que todo esto llegue a eh, hacerse realizar, en realidad, queda mucho trabajo por hacer. Todos necesit tenemos que estar bien informados e informadas, porque a partir de septiembre entra en vigor la reforma y los jueces y juezas empezarán a revisar las sentencias de aquellas personas que hasta ahora estaban incapacitadas para adaptarlas a esta reforma. Estamos de enhorabuena, pero tenemos mucho trabajo que hacer para que esto se haga realidad en la vida de cada persona y en su familia. Empecemos. La primera mesa de hoy está centrada en el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y moderada por José Treserras, vocal de la Junta Directiva de la Asociación española de Fundaciones Tutelares y gerente de la Fundación son. Josep, tienes la palabra. Hola, pues eh, muy buenos días, gracias eh, por, esta, por la presentación. Y eh, bueno, eh, voy a introducir la, esta primera mesa, eh, donde vamos a hablar de los apoyos, principalmente. ¿no? Pero antes de presentar a los participantes de la mesa, eh, vamos a centrar el tema de que sobre de lo que vamos a hablar, el tema de los apoyos. Eh, la reforma que se ha hecho, eh, la recién aprobada, eh, reforma, en su título 10, dice de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el, el ejercicio de su capacidad jurídica. Por tanto, eh, lo que hace ya en, en, en todo el texto, pero especialmente en este, en este título, es adecuar eh, la legislación civil eh, y procesal, etcétera eh, a la Convención de los Derechos eh, de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España eh, hace más de 12 años y que hasta ahora nadie, no, el, el legislativo la, no, no lo había hecho. Para ello, nos situamos de dónde venimos y dónde estamos ahora con esta reforma. Venimos de una situación en la que mayoritariamente eh, a las personas con discapacidad en las resoluciones judiciales eh, se dictaban resoluciones donde decía que las personas eran representadas por, por otra persona, ya sea una persona física, cualquier familiar, padres, hermanos, parientes, amigos, etcétera, o por una entidad eh, eh, que ejerciera eh, la representación y por tanto la persona mayoritariamente, y digo mayoritariamente porque no era en todos los casos, eh, no podía decidir por ella. Es cierto que desde hace mucho tiempo las entidades que nos dedicábamos, las personas jurídicas, entidades que nos dedicamos a prestar estos apoyos eh, de, eh, a las personas con discapacidad, ya poco a poco eh, re reclamando la, la, la adecuación de la legislación, y hemos ido evolucionando hacia sistemas de apoyo a la toma de decisiones, eh, y de los cuales podríamos poner muchos ejemplos, que tampoco es el caso. ¿eh? Eh, pero con la reforma del Código Civil se deja atrás. ¿Qué se deja atrás? La patria puede estar prorrogada o rehabilitada, que afecta a los padres, de las personas con discapacidad mayores de edad, cuando cumplen la mayoría de edad, y la tutela como figuras de representación. Y nos lleva directamente a un sistema de provisión de apoyos, que consiste, o consistirá, cuando entre en vigor a partir del día 3 de septiembre, en asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en que sea preciso, no en todos los ámbitos, sino en aquello que sea preciso, siempre respetando su voluntad, deseos y preferencias. Esto es, cada persona deberá ser preguntada y escuchada para que manifieste qué es lo que ella desea, voluntad, preferencias y deseos y con los apoyos necesarios en la, cuando se le pregunte para que pueda entender exactamente eh, y pueda manifestar aquello que quiere eh, para eh, poder eh, diseñar eh, un plan para hacer realidad todo aquello por, hacia dónde quiere ir o quiere llevar su propia vida. Eh, y encauzar así eh, su vida como lo hacemos todos los demás. Aquí se nos, se nos abre evidentemente un gran abanico de posibilidades. Las medidas de apoyo informales o formales que cada persona con discapacidad podrá establecer. En el caso de las personas que requieren apoyo continuado, se establecerán siempre medidas de apoyo, dice la, la reforma, eh, formales, esto es, eh, designadas por, por un juez. Pero al mismo tiempo la persona también podrá haber hecho previamente sí, eh, medidas de apoyo voluntarias para sí mismo. Quién le da el apoyo, qué alcance tiene ese apoyo y además tendrá que eh, poner las salvaguardas o medidas para garantizar que quien le dé el apoyo siempre respete su voluntad. Y eso creo que es muy importante eh, en, en la reforma. Y las medidas formales de apoyo para quienes precisen el apoyo de forma continuada será la curatela que ya existía, de hecho la, la curatela eh, ya era una figura que existía, pero era, al final era poco usada, era cuando se decía hay que hacer un traje a medida, decir que es la persona, que se le tiene que apoyar, etcétera, etcétera, pero era, eh, era... y en caso, y solo en casos excepcionales, donde la, la persona tenga, eh, no necesite eh, muchos apoyos, eh, se le podrá nombrar un defensor judicial para cosas muy concretas, y un defensor judicial querrá decir a aquella persona que será designada uh, por un juez a petición de, o la propia persona, de, o quien sea, para que le ayude a tomar decisiones en actos concretos y luego, una vez tomada esa decisión, eh, dejará de, de, de, de actuar esa persona que ha sido designada. Y otra cosa que es muy importante, además, en la reforma, es que estas revisiones, estas medidas, estarán siempre sujetas a revisiones temporales, o sea, cada X años eh, se tendrán que revisar, o a petición de la persona o por iniciativa de alguien o del propio juzgado, se tendrán que revisar. Esto también yo creo que, eh, creemos que es una garantía para eh, salvaguardar que las personas no queden encasilladas en decir, esto se, se le da este apoyo y, hay, y ahí se queda para siempre, ¿no? Todos evolucionamos, ¿no? Por tanto, a partir de este momento nos tenemos que plantear el cómo debemos proceder, pues la reforma entra en vigor en septiembre, con lo cual tenemos eh, solo unos meses para ver por dónde vamos a ir. Es importante que entre todos empecemos a elaborar un plan de apoyo, el plan de apoyo que cada persona necesita. Las personas con discapacidad tendrán que ir estableciendo los, las, los planes, pensar en qué necesitan apoyos y cómo y empezarlo a poner, eh, a diseñarlo de alguna manera. Los padres, los hermanos y los que trabajamos en entidades prestadoras de apoyo, eh, pues tarde o temprano, esto también lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el juzgado va a ir revisando todas las sentencias. Entonces, cuando lleguemos al juzgado, habrá que, eh, se preguntará a cada persona cuál es su voluntad, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus deseos y a los familiares que le están prestando el apoyo también se les va a preguntar. Con lo cual yo creo que ahí tenemos la obligación entre todos los que apoyamos a las personas a empezar a elaborar Planes de apoyo para que el día que sea necesario y nos llamen, cuando ya, cuando ya, si las medidas ya existen, pues que podamos también eh, llegar allí para ayudar al juez eh, a eh, hacer el plan de apoyos y decir hacia dónde quiere ir cada uno para que cada uno pueda decir hacia dónde quiere orientar su vida en el amplio sentido de la palabra, porque aquí evidentemente eh, tenemos un abanico muy grande de personas que necesitarán apoyos más continuados, menos, menos continuados, para ciertas cosas sí, para ciertas cosas no, y ahí es lo que eh, requerirá tiempo para podernos sentar con las personas eh, y que cada persona vaya manifestando hacia dónde quiere ir. Para ello creo que tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo las personas con discapacidad que tienen el derecho a ser escuchadas y que se respete su voluntad, los familiares y profesionales tenemos que ir dejando atrás nuestra manera de hacer y de pensar, lo que veníamos llamando un paternalismo, que aún nos queda, ¿eh? por más que lo, lo, lo tenemos que ser conscientes de que eh, la reforma requiere un cambio de mentalidad social, ¿eh? y eh, esto significa que cuando pensemos ¿crees creo que esto puede ser mejor para él o para ella? en lugar de pensar qué es lo que él o ella quiere y cómo puedo ayudarlo a conseguir lo que él o ella quiere. ¿No? Yo creo que este es el, el gran cambio que lleva la reforma. Pero bueno, yo aquí dejo el estado de la cuestión, he intentado hacer un, un pequeño resumen de hacia dónde tenemos que ir y voy a presentar a las personas que me van a acompañar en, en esta mesa. Eh, primero voy a empezar por Nina Borges Hernández, persona eh, que recibe apoyo por Futudis, la Fundación eh, Tutelar de eh, Castilla León. Eh, María José Alonso Parreño, madre de una persona con eh, trastorno del espectro autista y grandes necesidades de apoyo, es abogada especialista en Derecho de la Discapacidad y coordinadora del área jurídica de Down21, la organización Down21, Virginia Freire eh, García, eh, eh, Gas, eh, Virginia Freire García Gasco hermana de una persona con discapacidad que creo que, en, eh, que en, eh, está, está. Esta? vale, es que no la veo en la pantalla entonces no sé y luego Estefanía Modrego eh, Jimeno referente social de la Fundación Luis de Azúa de Zaragoza bueno, eh, voy a lanzar unas preguntas, voy a empezar por Nina eh, eh, tú que recibes apoyo para la toma de decisiones ¿Nos puedes contar a ver cómo es el apoyo que recibes y qué es importante para ti cuando lo recibes? Hola, no sé si hola. hola Nina. Yo vivo en Soria. Uh -huh. eh, para mí el apoyo es importante porque te pueden ayudar, como ejemplo, los médicos, eh, las cuentas de dinero, si te engañan o no te engañan. También lo importante para mí es lo de mi madre, pero como se ha parado la situación que estábamos haciendo, porque bueno, más adelante vamos a hacer la respuesta que yo he tenido para irme a vivir con ella. Muy bien. Eh, entonces vamos a seguir, ¿no? ¿Algo más nos quieres añadir de los apoyos que recibes? No. No, bueno. Vamos a ver, Virginia, eh, tú como hermana eres una prestadora de apoyo informal. Con, con esta reforma, eh, tu hermano, si tu hermano quiere un apoyo continuado en un futuro... Podrás formalizarlo ante notario mediante un expediente de jurisdicción voluntaria. No sé si el expediente de jurisdicción voluntaria es recurrir al juzgado, eh, no en un procedimiento judicial como hasta ahora, sino eh, que, para pedir que le haga un plan de apoyos eh, para, para, para que te, para que tú se los puedas dar. ¿eh? Ese sería el, el, el, el formal. ¿Nos puedes contar ¿no? primero contarnos cómo es el apoyo continuado, ese apoyo que tú das? Que estás dando ahora que, eh, eh, que es informal? Eh, ¿Qué dificultades encuentras y qué crees que cambiaría en el caso de establecerse una me medida de apoyo voluntaria que tu hermano recurriera a un notario o hacer un plan de apoyos eh, y nombrar a quien le va a dar el apoyo o eh, tuvierais que ir a recurrir al procedimiento de jurisdicción voluntaria para que fuera más formal? ¿no? Muchas preguntas a la vez, pero bueno, luego te las puedo ir haciendo si no te acuerdas una detrás de otra. Buenos días, ante todo. Eh, bueno, vamos por, por la primera, que me has preguntado por los apoyos. Eh, el apoyo que el que yo le presto a él, entiendo. Sí, sí, sí, claro. Vale. El apoyo, sobre todo, es a nivel pues, gestión de, pues, de cuentas, del dinero... Eh, a nivel emocional, a nivel administrativo, pues de, de trámites que haya que hacer, el tema de papeleos, pues que a todos nos cuesta mucho. Eh, básicamente, eh, sobre todo es, es eso, él no tiene una dificultad eh, muy, muy grande, o sea, es un apoyo informal en el que yo le acompaño, en el que yo le guío y respetando siempre y teniendo en cuenta lo que él quiere y, y la opinión. Dificultades. Las barreras sociales. Básicamente hay personas que pues que empatizan y, y colaboran y, y otras pues que tenemos mayor mayor dificultad pues a la hora de, pues por ejemplo, en, en el banco, el ir con él y decir, no, es que yo quiero estar en una, en una cuenta con él, pues porque eh, tenemos que ver el, el, el que él tenga un acceso, pues para, como bien decía la otra hermana, pues que no le engañen con el dinero que haya una persona que pueda llegar y beneficiarse de, de decir, bueno, pues me voy a llevar a esta persona a mi terreno y voy a decir, vamos a sacar cinco tres, lo que sea, pues que yo pueda estar con él y que haya, y que haya un control. Pues ha habido veces que, que lo primero que me han pedido es que si estaba incapacitado, que si él necesitaba algún tipo de, de papel, eh, pues, eso, pues de un juzgado en el que yo tenga que aparecer. Eh, la, las dificultades, sobre todo esas, a nivel barrera, barrera social. Y la última, perdóname, que no me acuerdo. Sí, no, no, no. simplemente, al final nos has descrito lo que el nuevo Código Civil, esta llama, es eh, la, la, la guarda de hecho, que es este apoyo. Eh, de eso. Entonces, es decir, si en un momento determinado necesitaras eh, llegar a un apoyo for, más formal. Eh, para una cosa puntual, imagínate una compra-venta o cualquier historia de estas, o cualquier historia, el recurrir a, un, a, un, a, un, a otro tipo de, de apoyo más formal, ya sea eh, que tu hermano vaya al notario y lo, y lo establezca o ya sea que tú eh, que iniciéis un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Eh, ¿Cómo lo verías o qué eh, te suscita eso o qué piensas sobre ello? Eh, hombre, yo el que a él le puedan dar voz eh, sobre la toma de decisiones, ya bien sea yo o, o la persona que él decida, que le acompañe en esas en esa tomas de decisiones, eh, pues me parece un apoyo, me parece un logro. O sea, vale, vale. Que se les tenga en cuenta su, su voz, me parece perfecto. Yo creo que tratamos todos eso. Que, que sea un acompañamiento, pero no que tengamos ese paternalismo, como bien decía al principio. Que... Sí, al final el ejemplo que nos has puesto del banco al hablar de barreras sociales es también lo que he, lo que he intentado decir al final, que tenemos, eh, la reforma requiere un cambio de mentalidad de la sociedad en general, de ver a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos y no como una persona que necesita o a nadie le preguntan si está incapacitado o no, o sea, es que al final hablamos de esto, ¿no? A mí me lo han Muy preguntado. bien. Algo tan simple como ir a un banco a hacer una cuenta con nombre de los dos, me lo han preguntado. Ya, ya, ya. Muy bien. Pasamos ahora a María José. Eh, eres abogada, experta en este tema, con lo cual eh, nos podrás eh, iluminar, creo que bastante, mejor, bastante bien también. Y además eres madre eh, de una persona con grandes necesidades de apoyo. ¿Qué opinas de la desaparición de la patria potestad, eh, prorrogada o rehabilitada? Eh, ¿Y qué medida de apoyo crees que precisa tu hija? ¿Y cómo se puede ejercer para, como dice la ley, tener en cuenta su trayectoria vital y no actuar desde el interés superior? Es decir, yo creo que es mejor para ella esto o lo otro, sino creo que esto es lo que ella querría. ¿no? Bueno, pues ya voy. En relación con la desaparición de la figura de patria, potestad, prorrogada o rehabilitada, pues a mí me parece muy buena idea, porque en personas con grandes necesidades de apoyo, eh, pues es muy fácil intentar mantenerles en la minoría de edad toda su vida, ¿no? Y que como si no pasara el tiempo. Eh, que figura eh, en relación con mi hija? Mi hija actualmente está en una guarda de hecho, o sea, eh, eh, mi marido y yo, sus padres, somos sus guardadores de hecho. Y la verdad es que no tenemos una prisa loca por ir el 3 de septiembre al juzgado a hacer algo distinto. Es decir, que en estos años, Marta tiene 22 años, va a cumplir 23 en septiembre. Mmm, no hemos tenido realmente dificultades eh, en ningún sitio eh, que hayan justificado hacer a lo mejor un acta notarial de la guarda de hecho o pedir un apoyo puntual en el juzgado o incluso si hubiera habido necesidad, pues plantear al, eh, una demanda de incapacitación. No ha habido, no queríamos hacerlo y tampoco hemos tenido dificultades para no hacerlo. Entonces, tampoco es que tengamos una prisa local el 3 de septiembre en hacer algo muy concreto. Sí, que yo creo que antes de ir al juzgado, lo más importante es formular el plan de apoyo. Y eso mmm, sí que entraña dificultad cuando una persona tiene grandes necesidades de apoyo, porque, pues, cuando yo, mi madre al final de su vida tenía Alzheimer. Bueno, pues, hacer de traductora vital de mi madre. Era muy sencillo. Yo conocía sus opiniones a lo largo de su vida en muchísimos temas. En el caso de mi hija Marta, pues hay algunos temas, como los de los bancos financieros, que ella eh, no va a formular su voluntad eh, como tal. Eh, entonces, hay como que interpretar cuál sería su voluntad si pudiera formularla y tener en cuenta las cosas que le gustan en la vida y qué necesitaría para conseguirlos. También yo veo que es muy útil que participen otras personas, no solo los padres, sino por ejemplo los hermanos. Yo hemos visto que nuestra, la hermana de Marta, Cecilia, pues opina muchas veces distinto de lo que opinamos el padre o la madre. Y, y si participa pues alguna persona cercana, por ejemplo alguna amiga, eh, eh, Marta tiene una amiga que participa cuando hacemos reuniones como de los sueños de Marta, eh, como su círculo de apoyo, una amiga que, que conoció eh, cuando estaba en el Monserrat en una aula estable, pues eso también ayuda o algunos profesionales pueden hacer un papel muy grande, eh, convocación de que no sea en un momento temporal de la vida, sino que eso perdure en el tiempo. Y entonces así se formula una traducción vital más completa. No, no quiero no sé. No, muy bien, creo que ha situado un poquito todo el, el, el de esto. Lo que sí que es cierto es que en muchos padres el, el, el hecho de que desaparezca la patria potestad prorrogada, rehabilitada les ha generado mucha ansiedad. Eh, ¿no? eh, ¿Qué les dirías a ellos? A ver, eh, eh, eh... bueno, eh, yo no sé por qué ha generado tanta ansiedad, es decir, eh, no sé si la razón es eh, por desconocimiento de qué será eh, lo siguiente o porque va a haber más control judicial en el sentido de que a, hasta ahora los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada no tenían que hacer rendición anual de cuentas en el juzgado y no tenían que... Pedir autorizaciones judiciales más que en cosas muy concretas, tipo vender un piso o hipotecar un piso. Y entonces ahora, pues como que la posición de los padres y la de otros curadores se iguala. Eso puede ser, eh, pues como que eh, en la jurisdicción que va, a morir, que va a desaparecer, como que los padres tienen una posición de más confianza. Yo creo que la sociedad eh, da más confianza a los padres y, y los padres pues, también lo daban. Y ahora pues, parece que eso no va a seguir así. Sí que es verdad que yo me he encontrado aquí ya como abogada pues veces en que los padres estaban separados y es que era un disparate absoluto en rehabilitar la patria potestad a los dos, eh, que se llevaban fatal y que entonces esa persona tenía que estar en medio de una guerra toda su vida, no solo hasta los 18 años. Eh, en ese sentido, pues yo creo que es buena idea que eso no siga así, aunque ya había jueces pues que solo le rehabilitaban a uno o le daban la curatela a uno de los dos. ¿no? Eh, y luego ya el tema es, con grandes necesidades de apoyo, pues bueno, en la nueva... Eh, en el nuevo Código Civil aparece la curatela representativa para casos en que de ninguna de las maneras se pueda averiguar la voluntad, gustos y preferencias de la persona, pero que siempre tiene que ejercerse como traducción vital, o sea, la mejor interpretación posible de la voluntad, gustos y preferencias, no lo que el... El curador o el padre o la madre que han sido nombrados curadores representativos o a lo mejor los dos, si se nombra los dos, consideran el interés superior de la persona o lo que ellos consideran más adecuado sin tener en cuenta sus gustos que uh -huh. es lo que diría si pudiera. Muy bien. Uh -huh. Bueno, vamos ahora a Estefanía eh, que es profesional de una entidad tutelar, con lo cual uh, tiene experiencia en, en prestar apoyos y ayudar a personas. Eh, como profesional, que en tu día a día ya, ya das apoyo a distintas personas eh, eh, con, con distintas necesidades, ritmos, distintos proyectos de vida. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los elementos clave de este apoyo? cuando dais apoyo, que es, eh, ¿en qué os basáis? ¿Qué necesitamos saber de la persona para hacer, para poder dar este apoyo en los términos establecidos por la reforma, respetando voluntad, preferencias y deseos? Buenos días. Bueno, pues yo creo que sin duda eh, el elemento más clave es el saber personalizar los apoyos y centrarnos totalmente en la persona. Puesto que cada persona con discapacidad, igual que cualquier otra persona, pues de unos apoyos que hay que conocer, que hay que entender y a partir de ahí comenzar a trabajarlos junto, junto a la persona y en una misma dirección. Eh, como sabéis, hay personas que son muy autónomas, hay personas con grandes necesidades de apoyo y lo importante aquí es eh, saber cambiar nuestro chip y cada vez que estemos con cada una de ellas, pues acompañándoles en alguna cosa o apoyándoles, pues hay que ajustar esos apoyos, hay que adaptarlos a sus características, a sus necesidades, a sus ritmos. Entonces, pues bueno, también a veces el apoyo sale de manera muy natural y otras veces hay que consensuarlo, hay que trabajarlo prescrito para que la persona entienda en qué va a consistir y cómo se va a llevar a cabo. También creo que hay que tener en cuenta que, los, que las personas no estamos igual todos los días. Por lo tanto, esos apoyos van variando por mucho de que sean eh, con esa misma persona y no siempre van a ser igual y van a ser los mismos. Entonces, yo creo que las fundaciones tutelares si llevamos ya mucho tiempo actuando en base a esta actual reforma que estamos ahora porque no tenemos en cuenta esas, esas sentencias que, que teníamos entendidas como copia y pega, y como unos apoyos extensos y generalizados, sino que yo creo que ya llevamos mucho tiempo generando planes de apoyo más individualizados, más personalizados, y que concretamos mucho más en qué debemos apoyar y en qué no hace falta que estemos. Porque al final, de esa manera, intentamos conseguir que, que la persona con, con discapacidad tenga la mayor autonomía posible y que, sobre todo, sea feliz con las cosas que tiene, con lo que hace en su vida, y con lo que la Fundación Tutelar está participando en su vida. Y con respecto a, a qué necesitamos saber de la persona, pues yo creo que necesitamos saber sobre todo sus gustos, sus preferencias, en la medida de lo posible, cuáles son sus deseos a corto y largo plazo y cómo quiere tomar sus decisiones del, del día a día y con quién las quiere tomar, que eso también es muy importante. Y yo creo que lo más importante es crear una relación cercana, real, que pues eso, conocer a la persona lo máximo posible, que exista una confianza que es muy necesaria al final para llevar a cabo los apoyos. Y lo que he dicho, es adaptar nuestra manera de actuar a, a los proyectos de vida de cada persona, a las etapas de su vida, porque pues eso, me, al final las necesidades van cambiando. Y a partir de ahí, pues, no. el, el personal apoyo y la persona apoyada forman un equipo y pues bueno no sé, a ver, es que vamos a encontrarnos en muchos momentos en los que estemos apoyando a lo mejor una toma de decisión en la que no estamos de acuerdo o no creamos que es la, la decisión correcta para la persona o beneficiosa, pero bueno, fin y al cabo hay que pensar que si es lo que la persona ha querido o elegido pues si se equivoca ya estaremos ahí para rehacer las cosas y para buscar otras alternativas entonces pues bueno yo creo que hay que dejar atrás el, el dar por hecho, el... No, no, esta persona va, va a preferir esto. No, fuera la sobreprotección hay que eliminar eso de... No es que es corre un riesgo, corre un peligro, no. Los protagonistas son ellos y al final nosotros lo único que hacemos es prestar apoyos para que su vida pues, sea cada vez mejor y más plena. Muy bien, pues eh, muchas gracias Estefanía. Y ya para acabar esta mesa, eh, nos quedan un, un, un minuto o dos. Eh, voy a volver a preguntarle a Nina... Eh, ¿Qué opinas, eh, ya para cerrar, eh, de esta reforma? Si te, supongo que te la habrán explicado eh, de lo que supone esta reforma y eh, ¿qué opinas que, de una situación en que muchas veces se decidía por, por, por ti o por quien fuera o, o por otras personas con discapacidad a que a partir de ahora eh, se, se le tenga que prestar apoyos y primero haya que, se tenga que escuchar a la persona? Eh, ¿crees que esto cambiará en algo tu día a día? Sí, para mí sí, porque así uh -huh. puedo tener una vida mejor y defender mis derechos uh -huh. Vale, pero hasta ahora también al principio nos has dicho que ya te ayudaban ¿no? en, en tomar sí, estos en, en te apoyaban en, en, en, en que fueras decidiendo y encauzando tu vida no Sí, eh. al, al principio me ayudan mi, mi tutora y mis tutores de Valladolid pero poco a poco yo iba diciendo si se podía o no se podía, pero ahora ya me estoy dando más cuenta que prefiero decirlo yo sola y decidir yo mis derechos. Muy bien, o sea que, o sea que ves que ha habido todo un progreso eh, en la evolución que has hecho en, en, desde que te dan apoyos en, en, de al principio te sentías más, eh, tenías más dificultad en tomar decisiones y ahora has ido ya eh, empoderándote y a, cada vez te ves más capaz de eh, decir eh, yo quiero esto y esto es lo que quiero y no hace falta que nadie te lo diga ni pedir permiso a nadie, ¿no? Me estás diciendo esto, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, yo creo que esto es una, un buen resumen. Al final, todos tenemos a, a lo largo de nuestra vida, aprendemos... Eh, a tomar decisiones, y a veces una decisión, eh, eso sí estarás de acuerdo conmigo, Nina, que a veces tomas una decisión y luego cuando la estás ejecutando dices, Uy, la, igual no toca, eh, igual me he equivocado y tengo que rectificar, ¿no? Eh, y así uno crece como persona también. Sí, sí. ¿no? De acuerdo. Muy bien. Pues bueno, con esto eh, acabamos esta mesa. Las preguntas las dejamos para el final después de la otra mesa. ¿Vale? Muchas gracias a, los, a todos vosotros que habéis participado en esta mesa conmigo y damos paso ya a la siguiente mesa eh, con, eh, con Irene, eh, que es la que va a eh, moderar esta mesa. Venga, hasta ahora, gracias. Adiós. a todos y a todas, sobre todo. Gracias, Josep, y gracias a todas las participantes de la mesa anterior. Eh, bueno, eh, a, eh, soy Irene Yepe, soy la directora de la asociación, me presento para los que no me conozcáis. Y bueno, a mí me ha tocado una mesa eh, a la que hemos puesto por título la reforma desde el punto de vista de las entidades de apoyo. Pero quiero aclarar que en realidad eh, todavía muchas entidades la a las que representamos se denominan todavía fundaciones o entidades de tutela. Y esto es algo que iremos corrigiendo seguro en los próximos meses, o sea, estamos todos y, y todas las entidades trabajando en ello. Pero la denominación no impide o no demuestra lo que en realidad llevamos haciendo desde hace años, ¿no? que es un poco lo que, lo que comentaba Estefanía que es que estas entidades vienen trabajando en línea de, eh, con el enfoque de apoyos que ahora mismo eh, se va a reconocer en nuestra legislación, ¿no? Se ha reconocido y se pondrá en marcha en septiembre. Y por eso, en base a, a, a su experiencia, eh, pues llevamos años también apoyando e insistiendo en que este cambio tenía que darse, ¿no? A modo de recordatorio, para situar un poco la mesa, el apoyo desde las entidades, desde las personas jurídicas, se puede prestar en España desde 1983, una reforma del Código Civil en materia de tutela y en su artículo 242 eh, se decía que podrán ser tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados. Quería leer este párrafo porque creo que, que la reforma y, la, y el nuevo texto eh, pues ya eh, muestran el cambio que, que se está dando. ¿no? En la reforma de 2021, la que se ha aprobado eh, hace menos de un mes y que entra en vigor en septiembre, reconoce esta misma capacidad de las personas jurídicas de prestar apoyos, pero matiza su redacción, quedando redactado en el artículo 275 como que podrán ser curadores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad. Yo creo que este matiz eh, marca el cambio de mentalidad eh, y marca la voluntad del legislador en que dejemos eh, y paso, o sea, pasemos de la protección y por tanto ese paternalismo que ya han comentado en la mesa anterior y el pensamiento de lo que es mejor para la persona, y demos lugar y aceptemos que el apoyo que prestamos está encaminado a fomentar la propia autonomía de la persona y que para ello prestaremos la asistencia que sea necesaria. Creo que es un cambio de rumbo en, en, en lo que son las entidades y que se reconoce ya en sus propios fines. ¿no? Además, eh, esta nueva ley eh, ha establecido en, en su artículo 250 una cuestión que nosotros como asociación llevamos reivindicando desde hace años, y es que estas entidades no pueden ser juez y parte. Esto queda definido eh, en la reforma, en el artículo 250 como comentaba, en el texto en el que dice que no podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo, es decir, no podrán ser curadores, o, o, o guarda de hecho defensor judicial, quienes en virtud de una relación contractual, quienes tengan un contrato, eh, y presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga para la persona que precisa el apoyo. Creo que estos dos apuntes, que ya están en la ley, son ejemplos de los cambios que están por venir en el ámbito de la prestación de apoyos desde las entidades jurídicas. Pero bueno, para entender realmente el papel que estas fundaciones e instituciones tienen y tendrán una vez aprobada la reforma, pues hemos constituido esta mesa en la que hemos querido eh, contar con la representación de entidades privadas de distintos ámbitos que prestan apoyo a, a grupos de personas diferentes y también con una entidad pública. Eh, paso, por tanto, a presentar a los integrantes de esta mesa agradeciéndoles de antemano su participación en este seminario. Bueno, voy a comenzar disculpando a José Ignacio del Pozo, que figuraba en el programa y que no ha podido finalmente participar, y dando las gracias a, a, y presentando a su compañera, Andicona Uriarte, adjunta gerencia y responsable del área jurídica de la Fundación Urcoa de tutela de personas mayores. También nos acompaña en la mesa Nacho García Vidal, gerente de la Fundación FECLEM, entidad tutelar de Castilla y León, y presidente de FUTUPEMA, la asociación de fundaciones tutelares para personas con... Eh, problemas de salud mental eh, en esta mesa también está Carmen de la Llave, directora gerente de Futucam, entidad de tutela a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Castilla-La Mancha y compañera y amiga en, el, en varios grupos de trabajo de, de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y Javier Pallares, director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos más conocida como Anta. Eh, sin más, porque creo que lo importante son vuestras palabras, eh, voy a dar comienzo a las preguntas, eh, sí que os pido eh, a lo mejor un poco de brevedad en la respuesta porque tenemos como muchas, muchas cuestiones, entonces son cuestiones que van dirigidas para todos, eh, voy a lanzar la pregunta, doy paso a, a alguno de vosotros y, y, y proseguimos con el resto, ¿vale? Pero, Diríamos que todas las preguntas van para todos. Si tenemos tiempo, si no, iré decidiendo un poco quién, quién contesta, pero en principio me gustaría que esta primera pregunta la contestaseis todos. ¿no? Y, y, y bueno, por el orden de presentación podemos present, eh, empezar por Andicona y, y la pregunta sería, ¿cuál dirías que es el principal reto para vuestra, en, vuestras entidades con la entrada en vigor de la reforma? Bueno, eh, como se ha ido comentando a lo largo de esta mañana, eh, la reforma hace mucho hincapié y un punto central de la reforma es el respeto de la voluntad, deseos y preferencias de las personas que necesitan apoyos. Eh, nosotros eh, atendemos a principalmente dos perfiles de personas, personas con enfermedad mental grave y personas con personas mayores, algunas con deterioros cognitivos y demencias muy avanzadas, y otras personas mayores, eh, frágiles, con distintas necesidades de apoyo, pero con capacidad cognitiva, capacidad de entendimiento o voluntad. Nuestro principal reto, lo digo eh, rápidamente, nosotros ya veníamos años trabajando e intentando mejorar en una atención eh, integral centrada en la persona, ¿no? en hacer una intervención individualizada en base a la situación, necesidades, y cuando se pudieran expresar voluntad, deseos y preferencias de las personas. Nuestra dificultad, y sobre todo con las personas mayores o con las personas que estén en un momento de descompensación muy grave, pero sobre todo con las personas mayores eh, que tienen demencias muy avanzadas o deterioros cognitivos muy avanzados, es que no pueden expresar nada relativo a su voluntad, deseos y preferencias. Normalmente si llegan a nuestra entidad es porque están solas, no tienen en su entorno cercano tampoco nadie que nos pueda eh, dar a conocer pues, su trayectoria vital, sus gustos, sus preferencias, sus, bueno, su historia vital. Por lo tanto, eh, en ocasiones cuando la voluntad no se puede conocer porque no se puede expresar o no se ha expresado previamente, que ojalá ese fuese el camino, pero de momento no estamos socialmente tan preparados para ello, es muy difícil respetar la voluntad y tendremos que tener en cuenta que la convención no habla de suprimir del todo el interés superior o mayor beneficio, porque cuando no se pueda conocer la voluntad habrá que mm, recurrir necesariamente a ese criterio. Muchísimas gracias. Eh, vamos a continuar por el mismo orden. Nacho García Vidal, si quieres, por favor. Eh, sí, buenos días. Gracias a todos por la invitación. Y es verdad que las entidades tutelares se han ido adaptando a las nuevas tendencias y seguro nuevos paradigmas que, que viene a establecer la Convención. ¿no? Es, la tramitación de la reforma lleva tantos años que ya forma parte de las resoluciones judiciales que tenemos encima de la mesa. Entonces, obviamente, desde las entidades tutelares también llevamos hablando hace tiempo de sistemas de provisión de apoyos, de apoyos personalizados, ajustados a las necesidades de cada persona, los trajes en medida que ya que ya, eh, ya hemos escuchado, en el caso de que los derechos puedan ser vulnerados o una salvaguarda para impedir abusos. ¿no? Los principios que finalmente se establece que tienen que ver con la necesidad y proporcionalidad ya formaban parte de los planes de intervención de las fundaciones tutelares. Las actuaciones nuestras se hacen siempre conforme a la personalidad del sujeto cuya tutela o curatela se nos ha encomendado. No hay imposición, no hay suplantación de la personalidad. No hay sustitución de la voluntad del tutelado por la voluntad del representante. Lo que hemos estado es utilizar un instrumento técnico, jurídico, que se establecía en todo caso en beneficio del representado. Es verdad que comparto el reto que acaban de señalar, un reto de carácter interno que tiene que ver con la dificultad de recoger esa expresión de voluntad en una libertad, de, eh, en una libertad para expresar preferencias y deseos. El ajuste de los modelos de intervención y los modelos de eh, relación hacia las personas o instancias que intervienen, los agentes o los propios prestadores de servicios y el propio ajuste a un modelo procesal nuevo y diferente son principales retos a los que creo que nos tenemos que afrontar. De todas formas, suscribo también que esa adecuación de las resoluciones que sean reales, efectivas para la persona o establecer claramente las funciones del curador y los límites de los apoyos, que se concreten en definitiva los altos objetos de protección que se nos dicten, también avalarán y facilitarán el trabajo y el camino de las fundaciones. Interiorizar este escenario por todos los agentes que intervienen en los diferentes roles, el sistema de prestación y las administraciones públicas, los sistemas financieros, en definitiva lo social debe aportar y apoyar eh, el, la puesta en marcha y la realidad de esta ley Muchas gracias Nacho damos la palabra a, a Carmen de la llave Hola, buenos días a todos bueno muchas gracias a la asociación española y a la inclusión por, por contar con, conmigo en, esta, en este seminario bueno, pues yo creo que la reforma en sí eh, nos va a suponer afrontar retos, retos eh, interesantes, pero que bueno, que nos van a seguir, nos van a apoyar y nos van a servir para para seguir adelante. ¿no? En definitiva, yo para mí quizá el principal reto es el, el cambio de paradigma. Llevamos muchos años, lo estamos diciendo en el mundo de, de las fundaciones tutelares eh, a nivel de la discapacidad intelectual, pues más de 30 años. ¿no? Eh, eh, con estos, prestando apoyos a personas con, con discapacidad intelectual, siempre hemos demostrado esa flexibilidad, esa adaptación a los cambios, pero sí que es verdad que ese cambio de paradigma se tiene, se tiene que dar, es un cambio de paradigma que ya eh, viene o venía en coherencia con, con la convención de, de la ONU, pero realmente creo que va a suponer un punto de inflexión eh, importante a la hora de que vamos a tener que contar con un nuevo marco de apoyos, con un nuevo marco metodológico, bajo mi punto de vista, marco metodológico que tiene que, que ser común, que debe estar compartido por todas las, las entidades del, del sector en este caso y que tiene que ir alineado sí o sí con ese enfoque de derechos que, que reconoce la, que refleja la, la reforma de, del Código Civil y, y que reconoce la titularidad tanto de, de derechos como de deberes de las, de las personas con discapacidad en cuanto a la toma de decisiones. Yo creo que para mí ese es uno de los principales retos, ¿no? ese cambio de paradigma y ese nuevo marco de apoyos que, bueno, por ejemplo, en la FT, pues ya llevamos trabajando desde hace un tiempo pues para que en el momento en el que esto ya esté vigente podamos empezar a, a aplicar. Genial, muchas gracias. Y ahora, Javier, que a lo mejor el reto de la institución pública es distinto o quizá es, es el mismo y recoges el de todos, pero vamos a escuchar qué tienes que contarnos. Eh, bueno, yo la verdad es que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Irene, muchas gracias a, las, a la Asociación de Fundaciones Tutelares, gracias a Plena Inclusión por haber contado conmigo, que en realidad yo no soy nadie, es la Agencia Madrileña para la tutela de Adultos y como bien sabéis es un público que forma parte de la que ahora es, se llama Consejería de Familia, Juventud y Políticas, y Políticas Sociales. Y gracias por hacer participar en esta, a esta entidad pública porque sí tiene unas ciertas características muy similares que las demás, es decir, oímos la misma música, exactamente la misma, es decir, comparto la mayoría de... De todos vosotros solo hay una pequeña diferencia que es la cuantitativa. La cualitativa no debe de existir, no debería de existir. No voy a decir que no exista porque efectivamente pues, las diferencias cuantitativas llevan también una diferencia en trato personalizado, en detallado, que seguramente las entidades tutorales lo podéis hacer o podéis eh, hacerlo quizá mejor, eh, pero cuantitativamente somos muy diferentes. Entonces, esto lleva consigo este objeto, ¿no? Esto, esto es lo que... Eh, me planteo, ¿cuál es el reto? No? Eh, pues el reto es que está claro. Eh, a 31 de diciembre la agencia madrileña tenía eh, 3.500 cargos, sin contar defensas judiciales, 3.500 tutelas curatelas, de las que 500 eran curatelas, 498. El gesto, 2.500, eh, eh, eh, perdón, el gesto 3.000. Tutelas, es decir, el 3 de septiembre del año 2021, con un verano por medio, tenemos, tendremos eh, 3.000 curatelas representativas. Y lo primero, lo primero que el efecto, que va a ser superar la frustración que se va a ocasionar en todos estos curatelados, que muchos de ellos, por una sencilla razón, muchos de ellos eh, van a solicitar un cambio en el sistema de apoyo. Ese es su derecho y, y, y, y así tiene que ser. Y por supuesto que lo vamos a hacer en la, medida, en la medida de nuestras posibilidades. Y si no lo hará el juez de oficio, como bien sabéis, para tres años. Pero a mí me preocupa, muchos de ellos están institucionalizados. Y a mí hay un derecho fundamental que por mi trayectoria pues, me implica eh, y me afecta y me sensibiliza especialmente, que es el derecho a vivir en comunidad, a vivir integrados en sociedad, a vivir donde y como quieran, que lo decía la convención. Y todas estas personas que van a querer... Vivir fuera de esos medios, es decir, ¿cómo, cómo lo vamos a hacer para poderles, para poder respetar esa voluntad y darles los apoyos en el exterior a los que tienen derecho y que se reconoció la convención y que de nuevo les reconoce la ley que estamos, que estamos hablando. Esto me genera una, un, un, un problema que, que, deberían de, que, que, que, que deberíamos de ser capaces de abordar. Eh, como política legislativa relacionada con esta, con esta nueva, nueva norma que ahora discutimos. Y la segundo, el segundo objeto es la concienciación social. La sociedad, lo sabemos, las entidades tutelares, ahora las entidades de apoyo. Eh, el papel lo aguanta todo, pero la sociedad no, eh, no comprende, nunca comprendió la tutela ni nuestra forma de actuar y no va a comprender tampoco el sistema de apoyos. Hace falta una labor didáctica fundamental que yo eh, llevo dos años en el cargo y os puedo decir que el 70% de mi esfuerzo, del poco esfuerzo que he hecho, que he podido, que he podido hacer, eh, ha estado dirigido a los bancos, por ejemplo, ¿no? Los bancos es un, es, es un delirio con las asesorías jurídicas de los bancos, eh, es decir, ¿cómo vamos a explicarles a los bancos ese sistema de apoyo? O los problemas que tenemos las entidades de apoyo para integrar en la comunidad, para alquilar eh, pisos cuando nuestros, eh, las personas a las que apoyamos quieren eh, vivir en comunidad… Lo que nos cuesta encontrarles un piso, lo que nos cuesta que el vecindario entienda que es una persona que tiene todos los derechos, igual que sus vecinos, a vivir en comunidad y, eh, y que están obligados y que estamos obligados a respetarles como todos los demás. ¿Cómo vamos a explicar esto? Esto va a ser muy difícil para nosotros porque vamos a tener otra tarea y por lo tanto yo eh, estoy convencido que las entidades del tercer sector, la eh, plena inclusión, eh, salud mental, eh, las, entidades, las entidades de mayores tienen que hacer un esfuerzo fundamental para que colaboremos entre todos y logramos convencer a la sociedad del logro que supone esta ley, de que no podemos frustrar eh, lo, que ha, lo que se ha conseguido, lo que se ha intentado alcanzar con ella. Esos son los retos, nada menos. <risa> nada más y nada menos. No, yo totalmente de acuerdo en que los retos, eh, pues podemos buscar retos específicos de vuestras entidades, ¿no? Pero es que el reto es social y el reto eh, va mucho más allá, ¿no? Es un reconocimiento de derechos, pero es que ahora el, el derecho hay que cumplirlo y hay que poder ejercerlo, ¿no? Entonces, efectivamente, el reto es para todos, para todos los que estamos dentro y los, y, y los que están fuera, ¿no? Tú has citado a los bancos que, que está claro que estoy segura de que todos... Los que estamos en esta mesa eh, sabemos por, por dónde vas, incluso eh, Virginia, la hermana que estaba en la mesa anterior, lo comentaba, ¿no? Que uno de sus problemas así del día a día era con las entidades bancarias, o sea que sí, ahí tenemos una importante labor. Pero bueno, vamos a, a hacer un... Otra pregunta, y, y bueno, esta es como muy sencilla, pero creo que es necesaria porque nos hemos dado cuenta de que a veces hay un desconocimiento de lo que es la labor de las fundaciones de apoyo. ¿vale? Ya voy a dejar de llamarlos tutelares, aunque todavía lo mantengamos en el nombre. Y es qué medidas de apoyo se pueden ofrecer desde las entidades como personas jurídicas y cuál es el sistema de acceso a la misma. Eh, Posiblemente la respuesta sea similar en todas, pero bueno, si queréis, hacemos una, un, una breve ronda. Empezamos, si quieres, al contrario, Javier, eh, tú que tienes el micro abierto. Ah, vale, sí, como quieras. Eh, va, a ver, eh, en, en, en nuestro caso es fácil, porque es que el, eh, la ANTA está regulada por una ley y la ley dice que los apoyos son las, el, el ejercicio de la tutela y la curatela, entonces todo esto se ha venido abajo. Lo que pasa es que es una ley. Y sabéis cómo estamos en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo se acaba de constituir de nuevo el, un nuevo Consejo de Gobierno, se acaba de constituir la Asamblea. Es decir, tenemos que modificar la ley y yo mucho me temo que no va a dar tiempo, ni siquiera en esta legislatura. La legislatura madrileña es hasta el 2023, por lo tanto, vamos a continuar con esta ley. Eh... No, no podemos cambiarla, vosotros tenéis que cambiar los estatutos, nosotros tenemos que reunir la Asamblea y cambiar la ley, que se pongan de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios. Bueno, no lo sé. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Pues aplicamos el Código Civil y aplicaremos el sistema de apoyo. La de, eh, fundamentalmente, eh, tenemos eh, eh, dos medidas y una que no tenéis vosotros. La, eh, la guarda de hecho, en principio, no. No, no parece que sea, que sea razonable pensar que la vayamos a tener... Eh, y lo que tendremos ser en defensas judiciales y curatelas. Eso es lo que vamos a poder ofrecer. Podemos ofrecer información, estamos obligados a ofrecer información también a las familias y a las propias personas con discapacidad, por supuesto, y luego tenemos un artículo que específicamente eh, está pensado en, en nosotros, ¿no? Que, eh, vamos, pensado, eh, que está destinado, destinado a nosotros, que es el 253. El artículo 253 que, que, que, que viene a ser parecido, pero muy parecido, porque no tiene mucho que ver, pero parecido al antiguo artículo 239 bis, que dice que cuando, la, eh, que cuando se encuentra una persona con discapacidad en una situación urgente, que necesite apoyo urgente, es decir, cuando se encuentra en una situación, una persona si necesita apoyo urgente y no hay guardador de hecho, el apoyo será facilitado por la entidad pública correspondiente que debe dar cuenta al Ministerio Fiscal en el en plazo de 24 horas. Eh, imaginaros, bueno, esto desde luego necesitamos la Administración Pública para el desarrollo de esta de este apoyo automático, porque es que es un apoyo automático, necesita de un, desarrollo, de un desarrollo legal. Ahora mismo no tenemos ningún equipo, necesitaríamos algún equipo tipo SAMUR o tipo, no sé, no sé muy bien, para prestar esos apoyos. Sobre todo cuando va a ser utilizado fundamentalmente, por pues supongo, por el Ministerio Fiscal, por los órganos judi eh, judiciales, que van a encontrarse alguna persona y que nadie va a, a, a de estas que, que se encuentran eh, sin hogar eh, y que nadie, y que no sin guardador, de hecho, pues no sé, no sé cómo lo vamos a, a, a desarrollar, pero necesitaríamos una cobertura legal y establecer algún tipo de, de, de órgano o de, o de mm, cuerpo para, para desempeñarlo. Otro de los grandes retos, ¿no, Javier, que, que aparecen con la reforma? Vale, eh, Carmen, ¿nos puedes contar tú en el caso de FutuCam? Bueno, pues como medidas de, de apoyo que actualmente eh, ofrecemos, pues bueno, son las que han venido recogidas y vienen recogidas en, en el Código Civil, ¿no? Todas las medidas jurídicas a nivel de. El ejercicio de la tutela, de la curatela, de administraciones de bienes, de defensas judiciales y en definitiva todo lo que ello conlleva, todos los apoyos que, que bueno que en función de, de la sentencia que disponga la persona, con la que cuente la persona, pues se derivan de ellos. ¿no? Apoyos a nivel eh, personal, eh, social, económico, jurídico, eh, esas son en definitiva la, las medidas de apoyo que actualmente se, se ofrecen. Nos preguntabas por el sistema de acceso a, a las mismas, bueno pues a nivel de CITUCAN y del resto de fundaciones tutelares de la discapacidad, eh, contamos con, con el servicio de pretutela, definido hasta el momento de esta manera, ya estamos ahí intentando ver de qué manera eh, determinamos otra nomenclatura, otro, otra terminología, y bueno, pues este servicio de pretutela en definitiva es, es la puerta de entrada a las entidades, eh, supone un co el conjunto de acciones previas a, a asumir la figura de apoyo jurídica y en este caso pues, puede venir demandada o bien por la propia persona con discapacidad, bien por la familia, estableciendo un compromiso de, de futuro, o bien en este caso pues, por las administraciones, por los juzgados. Y bueno, en, en varias comunidades autónomas, por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha pasa y también pasa en, en otras muchas de, de, de, la, de España, eh, se cuenta con órganos específicos eh, de la propia administración eh, por ejemplo aquí es la Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha de, de la Junta de Comunidades que son bueno, pues ese órgano mediador entre juzgados y, y entidades prestadoras de apoyo o entidades tutelares eh, y son los que bueno, en definitiva pues derivan los, las, los expedientes o los casos, llegan a las fundaciones y, y en definitiva a partir de ahí pues se, se comienzan a, a prestar esos apoyos. Intento ser muy, muy concreta porque entiendo que tenemos no, que participar sí. todos. Genial, muchísimas gracias. Eh, pues vamos a escuchar a Nacho. Bueno, yo rápidamente también. Es verdad que conlleva un cambio estatutario en, en nuestras fundaciones, puesto que desaparecería la figura de de tutor, ¿no? pero el resto de, de figuras de guarda pues, se seguirán ejerciendo por parte de las fundaciones tutelares. Yo, yo subrayo algo que para mí es interesante, es ese servicio pretutelar o prejudicial, eh, que tiene que ver con el acompañamiento tanto en la situación previa, en el procedimiento y en la situación posterior. Eso sí que nos ayudaría a este plan de intervención o de apoyos concretos, conociendo a las personas desde, desde el inicio. También quiero destacar los servicios de información y orientación que prácticamente tienen la mayoría de las fundaciones. Este apoyo a los eh, prestadores de servicios o a los propios prestadores de, de figuras de apoyo eh, pues viene a un poco culturizar, no, dejémoslo así, el, el, los servicios hasta ahora tutelares o la forma de ejercicio las responsabilidades que conllevaban. Eh, este sí que lo quiero destacar como forma y servicio, yo creo que repetido en todas las entidades de, de fundacionales en, en materia de tutela. ¿no? Es verdad que la guarda, de hecho, en la mayoría de las fundaciones tutelares no tiene cabida, puesto que generalmente no somos prestadores de servicios asistenciales o residenciales. En este caso, no conllevaría una reforma de estatutos como. como en el nuevo ejercicio de esta figura. ¿no? Y en general, pues eh, yo creo que la forma de acceso viene dado por la eh, incorporación a procedimientos eh, judiciales y la invitación del, del sistema judicial a las fundaciones tutelares como parte activa de la, de la, de la protección o, o posibilidad o posible eh, ejercicio tutelar posterior. Perfecto, muchas gracias. Y, y finalizamos con... Anticona que, que quizá el colectivo tenga otra, otra puerta de acceso a estas entidades o, o, bueno, cuéntanos un poco cómo… Sí, a ver, principalmente las medidas de apoyo que venimos ofreciendo eh, son, eh, la mayoría consisten en la representación o sustitución, yo voy a hablar de sustitución si cabe, eh, si se puede decir… La mayoría de las medidas que hemos venido ejerciendo eh, consistían, repito, en la representación o sustitución, eran eh, tutelas y esporádicamente ostentábamos curatelas. Lo cierto es que, como ha dicho Nacho, eh, desde que España ratificara la Convención de Nueva York, venimos asistiendo a múltiples anteproyectos de reforma de la legislación, a múltiples foros, a procesos internos de reflexión, a cambios en algunos operadores jurídicos, no en todos, pero nosotros hemos tenido la suerte de tener un partido judicial... El de la capital, pues, eh, pues con un juzgado especializado que ya venía, ya venía eh, adoptando medidas de sustitución en lo mínimo, imprescindible y necesario, teniendo en cuenta a las personas. entonces. Eh, ese cambio ya se había ido produciendo poco a poco. Entonces, eh, sustituir era al principio de lo menos posible, cuando sea imprescindible, y en la medida de lo posible teniendo en cuenta, pero irremediable y eh, mecanismo necesario en algunas ocasiones. También repito, como he dicho antes, que nosotros también ya llevamos eh, bastantes años eh, atendiendo a las personas mayores con formatos... Mmm, podríamos decir de lo que ahora van a ser eh, fórmulas voluntarias nosotros tenemos eh, personas que cuando han sido eh, capaces de comprender eh, han otorgado un poder incluso preventivo en muchas ocasiones y ya les venimos prestando apoyos a través de estos sistemas de apoyo voluntario entonces eh, en esas fórmulas bueno pues eh, que ahora nos presenta la reforma legal yo entiendo pues que muchas ya tenían cabida no si hacíamos una interpretación bueno, pues adecuada de la norma. Y la manera de acceder a nuestra fundación principalmente es a través de los servicios sociales u otros servicios como sanitarios, hospitalarios, donde detecten o conozcan la situación de las personas que necesitan apoyos y eh, en, nuestro, en, en nuestro caso lo bueno, lo que queremos destacar es que a nosotros se nos derivan, bueno, esos casos se derivan a la administración competente, que es la que nos deriva el caso para que valoremos nosotros eh, tres cuestiones. Tenemos un equipo interdisciplinar que valora si existe la causa para prestar un apoyo, que a partir de ahora ya veremos, porque con la reforma, con la ambigüedad e indeterminación de la nueva norma, pues no sabemos a qué personas vamos a tener que prestar apoyo, pero bueno, hasta ahora lo teníamos bastante claro, por lo tanto analizábamos la existencia de una causa para que se instara un procedimiento para establecer un apoyo o en su caso para, eh, previamente para la modificación de la capacidad, si existía necesidad y luego si nuestra entidad, nuestra fundación podía ofrecer un apoyo idóneo, suficiente, adecuado a esa persona. Entonces la valoración era nuestra y una vez nosotros valoramos actualmente todavía eh, esos tres elementos, eh, somos los que ponemos en conocimiento el Ministerio Fiscal para que interponga la demanda. Entonces supone un conocimiento previo, un análisis previo de la situación y desde esa primera fase inicial empezamos ya a elaborar un plan individualizado en base a la situación y necesidades de cada persona. Genial, pues muchas gracias. Yo creo que, que bueno, en la reforma se reconocen fórmulas que, como tú dices, ya están funcionando, ¿no? lo que es la autocuratela, que, que creo que en, en el caso de, de personas mayores a lo mejor se ve más claro, ¿no? que cuando empiezan con un proceso cognitivo degenerativo, pues eh, pueden decir, oye, pues en, en el futuro, cuando necesite apoyo, quiero... Eh, contar con estos apoyos y que me los presten. No sé, y esta pregunta la voy a improvisar un poco, pero como hemos introducido este tema, no sé si eh, Carmen, Nacho, Javier, eh, en, en, en vuestro caso y para los colectivos que estáis atendiendo cada uno, la autocuratela sería una opción de, de entrada en, en vuestras fundaciones, ¿no? O sea, habéis hablado de la pretutela. ¿Pero esa pretutela se llegaría a través de una autocuratela? Es una pregunta un poco... A lo mejor todavía no lo sabemos, ¿eh? Como decía Andicona, tenemos que esperar a que se, se aterrizar, ¿no? la reforma, pero ¿consideráis que podría llegar a ser una de las opciones para las personas a las que vosotros atendéis? No sé si me estoy explicando en la pregunta porque ponéis caras de despiste y Nacho... Yo te echo un capote. Venga. <ríe> <ríe> Eh, vamos a ver, nosotros siempre, además yo creo que forma parte del propio espíritu de la norma, el, el determinar la persona qué que mejor manera de expresar sus voluntades que anticipadamente y para el caso en el que me sobrevenga alguna deterioro o alguna enfermedad en la cual requiera de apoyos y en todo caso finalmente incluso de la representación y yo decida en, en consonancia con lo que vivo y lo que quiero la forma en la cual eh, se me apoye, ¿no? Esto yo creo que es un viejo anhelo de todas las fundaciones el, el intentar reflejar en, un, en, en voluntades anticipadas cómo quiero que sean mis apoyos, puesto que lejos de ser una familia somos instituciones con lo cual desconocemos, hay un mayor, hay, no hay tanta vinculación de conocer el, el, el espacio y el estilo de vida de esa, de esa persona, no somos la tía o el familiar que conoce eh, sus hobbies, aficiones, su estilo de vida y nos cuesta, por eso yo quería destacar también el papel de los, eh, del papel de las áreas sociales de las fundaciones en donde la, la figura de referente y auxiliar viene a tener que destapar y de, desgranar esa situación bien conocedor de la persona que permita eh, gestionar los apoyos en la mayor consonancia posible con su estilo de vida ¿no? y entonces mmm, el anhelo es que, que haya voluntades anticipadas que permitan diseñar una gestión de apoyos concreta en el, en el espacio de vida de la persona en donde tenga mayor libertad para interpretar y decidir. Gracias, Nacho. No sé si Carmen, Javier, queréis añadir algo. O sea, creo que sería lo ideal, ¿no? Pero, pero no sé si... si... Si, se, si queréis que se puede dar o si puede ser una, una cosa a impulsar de, desde las entidades, no lo sé. Era un poco la pregunta era, era en esos términos. Sí, comparto, comparto lo que dice Nacho. Entiendo que, que puede ser y de hecho sería lo ideal, pero... Claro, también hay que ver el, el, las capacidades de la persona, tienes, no sé, yo creo que es algo que también se tiene que ir viendo cómo esto va evolucionando, todo este tipo de figuras, cómo, cómo se pueden luego eh, desarrollar, yo no me aventuro a, a, a, a decirte ahora mismo eh, así nada, porque creo que hay que ver poco a poco cómo, cómo eso puede ir evolucionando, esa figura en definitiva. Eh, ¿Dentro? Eh, a ver, yo creo que es una buena medida porque además es que acordaros que todas las medidas de apoyo judiciales están en, por defecto de las voluntarias y por lo tanto propugnar la autocuratela en cuanto a las demás medidas de apoyo voluntarias está en la mente del legislador y, y es lo que se ha querido. Es decir, que sean siempre subsidiarias, las judiciales que sean, que sean subsidiarias. El problema es... es con las entidades con la entidad pública con las, con las entidades públicas está que esto choca, eh, choca con la rigidez administrativa. Eh, es decir, en la AMTA eh, pues trabaja, trabajamos 100 funcionarios, estructurados en áreas, en jerarquías, en funciones, en categorías profesionales, etcétera, y para mover eso es un lío de mil demonios, entonces pues eh, eso choca un poco ¿no? eh, choca un poco con la posibilidad de, de que una persona diseñe a medida a medida el, la, la curatela que quiere desarrollar. No sé cómo decirlo, ¿no? pero si fuera yo quien lo tuviera que hacer, pues hablaría primero con una entidad privada para, antes que con una entidad pública que va a ser muy difícil de personalizar al detalle lo que, cree, lo que, quiere, lo que quiere esa persona. Uy, con esto no, no estoy invitando a nada, ni estoy quitándome encima, encima problemas. No, creo que estás siendo honesto y te lo agradecemos sí. todos. Gracias. Eh, voy a seguir un poco con el guión, eh, que eh, ahora nos tocaba hablar de, bueno, pues un poco los cambios en el modelo de apoyo que se pueden dar dentro de de las entidades, ¿no? ¿Creéis que se puede seguir prestando el apoyo como se prestaba hasta ahora o hay que introducir algún cambio y, y cuáles serían esas novedades? Abriros si queréis, por no poner orden ya, eh, vena, Carmen, te lanzas. Bueno, pues a ver, yo creo que se puede seguir ofreciendo el mismo apoyo siempre y cuando sea la voluntad de la persona. Yo creo que ahí está el, el kit de, de la cuestión en definitiva ¿no? y siempre que quede recogido en ese documento o proceso sobre adopción de medidas de, de apoyo. Yo creo que aquí el, el cambio fundamental lo llevamos, se lleva comentando, es el hecho de que la persona dentro también de sus capacidades, eso hay que tenerlo claro, va a ser quien va a guiar y va a orientar eh, la prestación de los, de los apoyos, ¿no? que en definitiva nosotros tenemos que ofrecer. Yo creo que llevamos muchos años en los que el papel, o el protagonismo, le, ha, le han asumido las, las familias, le han asumido las propias entidades, los profesionales, y creo que bueno, la reforma en este caso, uno de los elementos fundamentales que recoge es que se prestará apoyo a la persona que lo precise, pero si la persona no lo precisa, pues no deberá contar con esos apoyos. ¿no? Y yo creo que también un, un cambio importante, y aunque bueno, yo siempre planteo que en esto no se tiene que quedar en un simple cambio de de terminología o de nomenclatura, pero sí que es verdad que para mí es interesante esa transformación, ¿no? el hecho de pasar de o, o que desaparezcan términos como el tutelado, el curatelado, la modificación de la capacidad, términos que en definitiva pues, eh, bueno, pues conllevan muchas connotaciones. Eh, implícitas. ¿no? Entonces yo creo que eso también eh, nosotros como, como agentes sociales, como motor de cambio, pues tenemos en definitiva que, que bueno pues enfocarlo, empezar a utilizar también estas nuevas terminologías y, y en definitiva eso va a suponer añadir valor al, al reconocimiento de las personas con discapacidad. Pero yo creo que los apoyos se pueden seguir prestando de la misma manera, pero siempre y cuando como decía, pues esa sea la voluntad, sean las preferencias y queden recogidos en, en ese proceso de, de adopción de medidas jurídicas. Lánzate, Nacho. Sí, mira, yo... Eh... Particularmente a las personas con enfermedad mental, nunca se han encontrado cómodas en esta estructura de protección tan rígidas como la tutela o la patria potestad. Y tradicionalmente las fundaciones hemos forzado al propio sistema que limitaba las posibilidades de autogestión. Esto ya lo hemos dicho, de verdad, Javier, que hemos sufrido esos informes de bastantes jurídicos internos a los que no teníamos acceso, pero sabíamos que estaban ahí ¿no? como una limitación extraordinaria, ¿no? Está también la, la necesaria firma de consentimientos en actos personalísimos eh, que no han fomentado la autonomía ni la interacción con el entorno. ¿no? Y este cambio sí te orienta a romper esa rigidez de representación cuando la persona no lo necesita. Pero hay un asunto en el, en el, en el preámbulo 3 de la ley que, que iba a leer, dice que... Es también relevante que a diferencia de lo que hacían los códigos decimonónicos más preocupados por los intereses patrimoniales de la persona que por la protección integral de esta la nueva regulación trata de atender no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial sino también a los aspectos personales y es verdad que esas rendiciones de cuentas en aspectos personales, ese poner en valor los programas de intervención social que han sido centrados en la persona o lo han pretendido ser a partir de ahí de ahora aún más si cabe, eh, debe ser objeto de control y supervisión y de valoración en lo que al menos desde las instituciones de tutela o de, de curatela o de apoyo hemos tenido intención de desarrollar y me gusta y quería destacar que aparece así reflejado y, y quería hacer, ponerlo en valor en, en este, eh, más allá de cuestiones procesales sino la propia filosofía de la, de la ley. nuestros eh, programas, en definitiva, de intervención social, está muy en consonancia con lo que ahora postula el legislador en la, en la nueva ley. Muchas gracias. No sé si queréis comentar, Javier, Andico, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo algún cambio positivo también quiero también quiero destacar. Ciertamente podemos seguir prestando mecanismos y sistemas de apoyo, como lo veníamos ahí haciendo. Coincido perfectamente con Carmen. Eh, uno de los cambios fundamentales va a ser que la prioridad van a ser las medidas voluntarias, por lo tanto esto sí que nos tiene que hacernos plantear, o quizás suponga el cambio de paradigma que decía antes Nacho, cuando con la medida voluntaria pues vamos a tener que ver qué apoyo requiere o solicita esa persona, y si sí, lo que solicita, desde nuestro punto de vista, pues es lo que podemos prestar o es lo adecuado en ese momento, que creo que en la mesa anterior también se ha comentado. Eh, otro cambio importante que veo y que, o que vemos nosotros y que tendremos que ir viendo cómo evoluciona es que la norma es muy ambigua cuando establece que las propias personas respecto a estas medidas voluntarias podrán adoptar los mecanismos de supervisión, de control, eh, dice que la persona podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportunos. No me queda nada claro cuáles son, quién los va a ejercer, cómo... Eh, Todas todo las medidas voluntarias que actualmente venimos practicando o llevando a cabo ya eh, tienen pocos mecanismos de control posibles. Nosotros, por ejemplo, nosotros nos hemos... Eh, creado un mecanismo de control interno, eh, que es pues, bueno, un órgano, las personas que prestamos la atención no, sino personas de la Junta de patronato son las que periódicamente nos requieren información, cuentas, como si fuese el tercero o el juez que eh, actualmente nos pedía cuentas respecto a las personas que estábamos obligadas. Veo o vemos como dificultad o cambio importante la falta de concreción en relación a esos mecanismos de control. Bueno, también eh, este es un deseo que esperamos que eh, no exista pues, un rechazo absoluto o un miedo muy grande a adoptar o acordar medidas de representación cuando sea necesario. Eso nos da un poco de miedo. Vamos a ver cómo eh, interpretan pues, sobre todo pues, fiscales, jueces y tribunales esta norma, cómo la aplican. Eh, nosotros también queremos... Eh, eh, y creemos que es importante, repito, el respeto a las medidas voluntarias, pero que no, que no pasemos de un modelo a otro totalmente contrario, en el que la representación, ya sé que la norma lo pone en última instancia o es subsidiaria, pero cuando sea necesaria que se adopte. Y ahora quiero citar dos cambios positivos. Eh, uno que venimos reivindicando durante mucho tiempo todas las organizaciones y fundaciones, eh, como consecuencia de que la norma no establece el supuesto de hecho, no sabemos quiénes son las personas que van a requerir apoyo, no sabemos quiénes son las personas con discapacidad que necesitan apoyos, hace que desaparezca un requisito que antes nos dificultaba muchas veces poder instaurar mecanismos de apoyo y de protección de las personas, que era la exigencia o la existencia de un diagnóstico médico. Eh, teníamos problemas en aquellos supuestos en que las personas sobre todo con trastornos mentales, no tuvieran un diagnóstico claro, no podíamos eh, intervenir mmm de ninguna de las maneras para, para adoptar mecanismos de apoyo. Nosotros llevamos años diciendo que es súper importante la labor social, los informes sociales, los informes de valoración, de conocimiento. Bueno, eso nos parece un cambio positivo. Y el segundo cambio positivo también nos parece, pues que antes teníamos como un sistema muy poco flexible y muy rígido y sobre todo si algunos jueces lo interpretaban así, que necesariamente teníamos que recurrir a un procedimiento de modificación de la capacidad para eh, situaciones en las que necesitábamos un apoyo concreto, situaciones complejas en las que igual eh, con una modificación de la capacidad eh, no podríamos o no podíamos dar respuesta, la respuesta adecuada, a esa persona y ahora entendemos que con una autorización puntual vamos a poder resolver esas cuestiones que requieren solo una intervención, un apoyo concreto, que lo delimite bien en fase judicial o en sede judicial el juez o el magistrado correspondiente y vamos a poder apoyar con cosas más concretas. Genial, muchísimas gracias. Javier, no sé si quieres añadir algo en esta pregunta. No solamente eso que ha, que ha apuntado Andicona el otro día, ayer lo estaba viendo con, con mi equipo porque efectivamente esto del de informe social, claro, es súper interesante, es, es, es muy, muy, muy interesante porque efectivamente teníamos muchos casos de gente que no tenía informe médico y que no podía acceder a medidas de apoyo de antes a, y, y esto parece que está solucionado. Lo que pasa es que no sé muy bien por qué, no me acuerdo el artículo, pero lo podéis ver en dos artículos habla de informe social y sanitario, entonces me... no sé por qué ha utilizado el legislador la conjunción eh, copulativa, es decir, no se ha utilizado de forma disyuntiva, no sé por qué informe social o sanitario, sino informe social y sanitario, es decir, parece que todavía se ha dificultado más la cosa, no solamente va a ser necesario un informe sanitario, sino además un informe social. Entonces eso no sé, lo digo por, por, por lo que ha dicho Andy Connor. En cuanto a lo del sistema de apoyo, que si se va a tener que ser variado, pues eh, a ver, yo estamos entre amigos. Eh, creo que este es el tercer seminario y este creo que estaba dirigido ¿no? a, entidades, a entidades de apoyo. Si estuviéramos de, al exterior, pues yo diría que no, que no porque, porque así nos venimos desarrollando. Es decir, los tutores profesionales, los que llevamos mucho tiempo en esto, sabemos que, que, que solamente podemos trabajar eh, con la voluntad, con la participación, tomando en consideración a la persona, porque de otra forma se puede realizar una actuación puntual, pero eso tiene las patas, las patas muy cortas. Eh, pero entre nosotros, claro que tenemos que cambiar la forma, la forma de apoyo, sin duda ninguna. En primer lugar, porque teníamos unos planes individualizados que cambiaban todos los años, pero es que ahora vamos a tener unas sentencias que van a cambiar cada tres años. Y van a cambiar en base a unos informes que no se sabe muy bien quiénes van a hacer, en base a unos juzgados que no se sabe muy bien qué, qué recursos van a tener. Y luego se va a tener que cambiar porque nosotros teníamos siempre una, eh, un recurso de salida que era el mayor interés o el mejor interés y ese mejor interés... Tanto por lo que, no, no solamente por lo que ya estableció la observación número uno, sino por lo que establece la propia ley, ya no es un criterio rector para la resolución de, de decisiones, sino que es eh, otro muy distinto que es el de la voluntad. Y, y esto nos hace replantear nuestras funciones, ¿eh? porque eh, en algunos casos tirábamos de ese mejor interés, ¿sí? en muchos casos, y los jueces también. Entonces, todo esto nos hace que plantearnos muchas, eh, muchas de nuestras actuaciones. Pues muchas gracias Javier, has vuelto a ser muy honesto y creo que <ríe> a lanzar una de las cuestiones clave ¿no? de cómo superar pues, pues eso, eh, algunos recursos que en el apoyo es verdad, no, no solo desde las entidades, ¿no? siempre desde cualquier apoyo que damos a una persona que lo precisa, eh, siempre pensamos en el mejor interés de la persona y a lo mejor el cambiar ese esa forma de actuar, pues va a requerir ciertos ciertas modificaciones. Y eh, ya voy a hacer la última... Bueno, es que nos quedan tres minutos y, y lo único que tenía y yo creo que hay que dar oportunidad es a, a, a preguntaros qué vais a necesitar para poder hacer. O sea, yo creo que, que ha quedado claro... Todo lo que tenéis por delante, todos los eh, servicios y apoyos que, que vais a prestar a las personas y cómo, y cómo lo queremos hacer, ¿no? Y cómo lo queremos hacer desde todo el movimiento, pero ¿qué necesitamos ahora para poder eh, hacerlo? No, ya os dejo pedir recursos, os dejo pedir eh, lo que realmente necesitéis o creáis que es interesante. Ya hemos sentado ahí un cambio de mentalidad en la sociedad, pero seguramente ese sea el, el, el que más nos cueste lograr, pero seguro que necesitáis algunas cosillas. Entonces, tenemos dos o tres minutos para contestar y luego ya damos paso a las preguntas que también se están planteando muy interesantes en el foro. Micro abierto otra vez de nuevo, ¿vale? Venga, pues me lanzo yo de nuevo. Bueno, al hilo de lo que decía el compañero Javier, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a tener dificultades, pienso, a la hora de, de afrontar determinadas situaciones que nos van a hacer, yo creo que nos van a hacer entrar en, en conflicto, ¿no? Eh, prevaleciendo en este caso, como decíamos, hasta el momento siempre se ha respetado la voluntad de las personas, pero siempre buscando en definitiva ese mejor interés, ¿no? Y bueno, pues ahora con, este nuevo, con esta nueva legislación, con este nuevo sistema, pues Va a prevalecer su voluntad, va a prevalecer sus preferencias y en ocasiones a lo mejor pues, las decisiones que ellos puedan tomar, pues a lo mejor eh, incluso nosotros las consideramos perjudiciales o, o que incluso pueda acarrear unas consecuencias negativas, pero eso lo tendremos que, que respetar en definitiva. El tema, me, me estoy yendo un poquitín al hilo de lo que decía anteriormente. Pero muy brevemente, eh, creo que también es interesante el hecho de no generar esa dependencia de las personas hacia los profesionales, hacia las familias, porque nos tenemos que ajustar al principio de proporcionalidad de las, de las medidas y evitar esa sobreprotección o paternalismo que, que hemos comentado en, en anteriores, en, anteriormente. Yo creo que principalmente las herramientas o lo que vamos a necesitar es que eh, la sociedad eh, se, se mentalice, todos los agentes eh, jurídicos eh, se formen, se sensibilicen, agentes jurídicos, operadores jurídicos y, y agentes sociales, o sea, absolutamente todo el mundo. Eh, yo creo que tenemos que trabajar en esos planes de apoyo junto con la persona eh, para que realmente, pues... Eh, todo lo que la persona necesite, veamos si realmente los apoyos que se le están prestando son realmente los, los necesarios. Eh, debemos apoyar las decisiones de las personas en todos esos procesos de desinstitucionalización, como también antes se comentaba. ¿no? Pues en la Fundación, poquito a poco se han ido, eh, se han ido apoyando proyectos, eh, procesos de desinstitucionalización y bueno, pues contamos casi con más de 100 personas ya en, en vida independiente. Es complicado. Eh, es verdad que la sociedad también pone muchas barreras, pero bueno, ahí yo creo que, que tenemos que, que estar. Y yo creo que también algo eh, fundamental es también la coordinación tanto con, con la red de apoyos naturales de las personas como también con, con, los, con los agentes sociales. ¿no? Yo creo que... Eh, todo esto tenemos que ir, que ir todos de la mano, tenemos que compartir el mismo enfoque, la misma línea de trabajo y, y en definitiva, pues bueno, sabemos que va a ser un proceso eh, transitorio, que va a ser lento, esto tampoco, vamos, yo creo, no, no podemos esperar que vaya a cambiar de un día para otro, lo primero porque a lo mejor incluso en los propios juzgados no, no, no, el sistema no está... No, no cuenta con los medios eh, necesarios para hacer todas esas revisiones eh, de sentencias y demás, pero bueno, yo creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es ir eh, de la mano y, y trabajar con el, con el mismo enfoque de derechos. Bueno, yo un poco, eh, repitiendo algo que ya he dicho, pero... A mí hay artículos de la nueva norma que, que me parecen más declaraciones de intenciones que preceptos de una norma que deberían de ser más determinados, eh, por lo tanto, partiendo de esa indeterminación de las personas, repito, que van a necesitar los apoyos, ¿En qué van a consistir algunos apoyos? Porque la curatela no queda muy, cl muy clara en qué va a consistir. Y en qué supuestos eh, se va a poder recurrir a, a la sustitución, en qué supuestos eh, vamos a tener que ir a, la, a, los, eh, a, a los apoyos judiciales en vez de a los voluntarios. Como todo eso está muy indeterminado, yo lo que creo que tenemos que hacer, que repito un poco lo, lo que ha dicho Carmen, es... Eh, pues una labor importante de formación, pero coordinada entre todos los que vamos a aplicar esta norma. Eh, no sé si en la sesión en la que estuvieron pues, otros operadores jurídicos ¿no? pues hablaron de esta necesidad, pero es fundamental eh, bueno, que hagamos una labor de sensibilización y formación de cómo interpretar y aplicar esta norma, evidentemente, en beneficio de las personas que la necesitan. Miedo me da, miedo me da con las resoluciones judiciales que hemos tenido hasta ahora, como ha dicho antes Javier, concretas, con facultades concretas de representación, cuando vayamos a las entidades bancarias, a los registradores de la propiedad, eh, miedo me da lo que nos van a decir. Mm, veo que la reforma eh, pone mucha carga también sobre el notariado. Creo que el notariado va a ser un colectivo al que le recaen ahora mayores competencias y funciones. Entiendo que se estarán preparando también ¿no? para, esta nueva, para esta nueva etapa, pero algunos operadores jurídicos o hacemos entre todos ese trabajo o, o miedo me da lo que vamos a poder hacer con esas medidas de apoyo. Muchas gracias. Nacho, Javier, ¿queréis añadir algo? Bueno, yo yo rápidamente, y, a, y acaso porque eh, vamos a coincidir todos en lo mismo, ese, ese apoyo a, a Javier Payarés para que ese 70% de tu tiempo dedicado a romper estas barreras sociales eh, pueda, podamos apoyarlo desde distintos puntos, distintas fases. Creo que sí, creo que la, la, los límites de eh, sociales son el, el, el gran hándicap y lo que vamos a, a necesitar es romperlo. También basta decir, o si cabe decir, apostar por nuevas formas de comunicación o nuevas eh, herramientas tecnológicas eh, que permitan la interacción de la persona rápido con su entorno, con su curador, eh, volcar en app o formas digitales o eh, todos estos eh, elementos que se nos ponen a nuestro alcance para que haya un, realmente un, un, un feedback y una interacción de la persona sometida a curatela con su entorno, con su curador. Eh, ha sido un placer escucharos a todos. ¿eh? Muchas gracias. Quiero robar más tiempo, Irene. En eh, entrada, yo creo que han estado bien todas las exposiciones y no, no, no puedo acompañar, no puedo apoyar nada más, eh, no puedo decir nada más eh, ni mejorar. Bueno, yo que como desde el punto de vista de la administración. Eh, ahora lo veo más que nunca, eh, aunque bueno, sabéis que, que, que no soy muy imparcial en esto, ¿no? pero yo creo que las entidades tenéis un papel fundamental, la administración vamos a ir detrás de vosotros, entonces os animo a innovar, os animo a participar, a reivindicar, sois los que tenéis el pulso total, la administración estamos más constreñidos como como he dicho, por, por, eh, por lo que se hace y por lo que... Pero eh, vosotros sois los que tenéis que innovar y nosotros aprender, eh, aprender de vosotros e intentar aproximarnos al máximo lo, al buen trabajo que hacéis. Muchísimas gracias a, a todos, a todas. Y, y bueno, pues yo cojo también el testigo de, de lo que lo habéis lanzado, ¿no? porque creo que tenemos ahí una labor de conjunta, ¿no? y creo, espero que esta, esta mesa que hemos montado hoy, que no es habitual, eh, no viene siendo habitual en otros seminarios donde eh, distintos eh, representantes de distintos colectivos ¿no? estemos juntos eh, trabajando en ello, pues sea solo el primer paso y, y desde aquí eh, pues podamos ir juntos en, en esa concienciación y esa sensibilización que hace falta para los jurídicos, bancos, sociedad en general Administración Pública y a quien haga falta. Eh, muchísimas gracias. Voy a dar paso a Blanca Tejero, que es mi compañera de la asociación y que ha estado recogiendo las preguntas que han lanzado la gente a través del chat eh, para que nos vayas. Eh, ya si queréis, Estefanía, eh, María José, eh, Nina, ya veo que tiene la cámara, activaros la cámara porque no sé si habrá preguntas para todos. Y nada, gracias Blanca por estar ahí atenta. Gracias a ti Irene y bueno, enhorabuena a todas las personas que habéis participado porque seguro que algunas de las preguntas que se han ido haciendo pues ya han tenido más o menos respuesta, pero eh, como mi tarea quiera recogerlas y para que luego no digan que la gente que las ha mandado, que no he hecho mi labor, pues las recojo y os la lanzo. Os voy a dejar libertad para que quien quiera las responda. Entonces la primera que nos llega la se ha intentado organizar por bloques y la primera sobre formalizar apoyos en personas que no quieren o no pueden expresar su voluntad. La primera de ellas es cómo se puede o debe actuar en caso de que alguien sea reticente a que se le preste un apoyo, aunque pueda ser un peligro para sí mismo o para otras personas. No son nada fáciles, aviso. He estado pensando en esto porque una de las cuestiones que aparecían en la observación general número uno del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad era que el apoyo no se podía imponer nunca, siempre tenía que ser la persuasión, eh, si es que se considera que una persona necesita apoyo. Y luego está el tema de las salvaguardas, que no están muy concretas, pero que hay que aplicar salvaguardas. Entonces yo creo que aquí nos va a exigir una creatividad enorme. Primero es la persuasión, sin duda. En último término, la reforma sí que admite que se puedan imponer los apoyos porque el procedimiento que empieza como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, si hay oposición por parte de la persona, se convierte en un procedimiento contradictorio y si eso es así es que al final se pueden imponer los apoyos. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que mmm, la reforma no soluciona los casos extremos ni los casos eh, muy conflictivos eh, o estos casos en que una persona necesita mucho apoyo pero no lo quiere, no lo soluciona. Lo que ocurre es que yo pienso que tampoco lo que tenemos lo soluciona, es decir, que una persona que necesita apoyo y no lo quiere, ahora mismo la solución del sistema es incapacitarla, un internamiento involuntario y que ya no decida nada nunca más. Esa es la solución que ofrece el sistema. Yo creo que esa no es una solución buena para las personas. O sea, yo creo que es que aparte del tema jurídico, se necesita una reforma gigante de los servicios sociales para que haya otras opciones, que no sea... Eh, encerrar a una persona donde no moleste. Eh, bueno, esa es, esa es mi opinión. No sé si quiere intervenir alguien más o pasamos a la segunda a la siguiente pregunta. Bueno, pues vamos con, con la siguiente. Eh, ¿Qué sucede con las personas que ya están incapacitadas judicialmente? ¿Cuál va a ser el proceso a seguir a partir de la reforma en septiembre? Lo bueno, puedo decir yo, sí. En, en, hay, hay una disposición transitoria que ya dice que todas las personas que eh, están en situación de tutela pasan automáticamente a curatela de representación y que luego se irán revisando. Aquí es donde lo que se ha dicho ya varias veces... Eh, veremos cómo responden si dotan a los juzgados de los equipos suficientes para poder eh, hacer todo esto. Eh, esto lo enlazaría casi con una pregunta es decir, los que he leído también: ¿no? los padres que tenemos la potestad eh, rehabilitada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues eh, se supone que los juzgados poco a poco eh, irán, re irán eh, haciendo, o que en un momento determinado. Eh, tengan que ocurre tengan que acudir a un notario o donde sea y el notario diga necesitamos que haya un, un plan de apoyos o, o cualquier historia no pero al final es una eh, la gran incógnita de esta reforma es cómo se va a aplicar por la, por, por un tema de eh, económico evidentemente no entonces eh, en principio todos pasarán por ahí por esta por esta revisión eh, lo que pasa es que no sabemos los juzgados y el día 3 dudo que tengan entre los, que, los casos que ya tienen en marcha más los que les tienen que ir revisando, eh, pues eh, es una tarea ingente. ¿no? Yo no me imagino un juzgado especializado que tiene eh, mil casos al año, eh, los mil va a revisar otros mil o los que tenga que revisar, ¿no? Entonces va a ser complejo, pero de hecho la ley sí que prevé. Esa transición de la tutela a una curatela de representación con la normativa que ya desgrana en la, en la propia, en la propia, decirle, en la, en la curatela de representación hará esto. Al final, las normas son muy parecidas a las que ya existían. ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta son un montón de preguntas juntas. Nos hablan de las personas que no cuentan con un apoyo o con un círculo de apoyos, que incluso puedan llegar a tener grandes necesidades de apoyo. Eh, ¿Quién realiza esos planes individualizados de apoyo de los que hablaba Estefanía? En el caso de necesitar... Eh, tomar decisiones importantes en las que urjan plazos, como pueden ser decisiones médicas, eh, ¿hay que solicitarlo al juzgado o cuál es la vía? Y sobre todo, ¿cuánto, cuánto tiempo se tarda? No sé, eh, yo si queréis, el, o sea, lo que se prevé para las personas que no tienen guarda de hecho, lo que se prevé es que la entidad pública, que en cada uno de los territorios, tengan eh, las funciones de prestar apoyo a las personas con discapacidad, fijaros lo que está diciendo, porque claro, esto no era lo que estaba previsto, porque, por ejemplo, aquí en Madrid está la agencia para los tutelados y curatelados, pero además hay una dirección general de discapacidad que lleva a los temas relativos a la discapacidad en general, la distribución de los recursos, la asignación de plazas, los equipos, etc. Entonces, entonces, en principio, respondiendo a la, a la pregunta por no, no, no, no disgregar demasiado... Eh, en principio, la entidad, la entidad pública es la que debe prestar esos apoyos. Y no sé cuál era la otra, eh, había como una matización, se me ha ido. Estaba pensando en otra cosa y se me ha ido. Eh, Javier, nada, preguntaban, bueno, en el caso de quién asumiría ¿no, ese apoyo, sería la entidad pública que acabas de darle respuesta... Eh, y luego preguntan en el caso de situaciones urgentes, en que ah, las personas no tengan ese apoyo eh, establecido, cómo se toman esas decisiones. Hay que solicitar, eh, hay que solicitar permiso en el juzgado. Sí, no, y hablaba algo de médicos. Hablaba algo de médicos, que era lo que yo quería, lo que yo quería matizar. Se ha quedado descolgada de la reforma. Porque seguramente eh, se refiere a otra jurisdicción, no la civil, sabéis que la, esta materia es una materia civil, hay otra jurisdicción que es la contencioso administrativo, que es la ley de autonomía del paciente. La ley de autonomía del paciente prevé la necesidad de contar con el consentimiento y si no puede prestarse a través del representante legal, es decir, contiene muchas, muchas eh, determinaciones que están íntimamente ligadas con estas curatelas de salud que vamos a tener todos, que tenemos ahora y que vamos a tener el 3 de septiembre, y esa ley no ha sido, no ha sido modificada. Y en esa ley, en el artículo 9.5, lo digo un poco a voleo, 9.5, 9.6, 9.4, te habla de, de contar con el mejor interés, sigue diciéndolo del mejor interés. Entonces, y, y sigues pudiendo acudir al juzgado, es decir, una persona que no tiene... Eh, que, que se la encuentran en la calle, no tiene apoyo, no tiene guardador de hecho, tal, va a ser la autonomía, va a ser la, auto, eh, la entidad pública. ¿Y la entidad pública cómo va a resolver? Pues atendiendo al mejor interés y si son cuestiones de salud, porque ese artículo 9 sigue sigue todavía vigente, que es incongruente con esta nueva legislación y que será lo siguiente que se reforme, pero ahí hay un lío montado bastante importante con el convenio de Oviedo y con bueno, cosas, otra historia que abren, a, a, abriríamos ahí un melón bastante importante. Muchas gracias Javier. Eh, la siguiente es una persona, eh, bueno sobre, bueno, el siguiente bloque de preguntas va sobre quién puede dar los apoyos y cuáles son las obligaciones de, de quien presta esos apoyos. Una persona con una determinada situación de discapacidad puede dar apoyos a otra persona con discapacidad? Javier, yo te tengo en pantalla, pero si quieres ser otra persona la, la que responda. Ah, yo creo que con la ley en la para mano, que... sí, ¿no? Ah, María José, contesta tú, contesta tú, pero que yo sí. creo que si pues sí, la persona, que, ¿no? Que según para qué, eh, es decir, eh, una persona con discapacidad intelectual a lo mejor no puede hacer, porque yo he leído la pregunta, ¿no? Y ponía el ejemplo de una persona con síndrome de AUN apoyando a otra con una esquizofrenia. sea, pues a lo mejor en. Temas financieros no le puede apoyar, pero en temas como por qué no haces un poco más ejercicio y vamos de paseo, o eh, deberías eh, salir con, a la calle y darte una vuelta, y, o sea, según para qué se puede prestar apoyo, por supuesto. Yo creo que hay personas con discapacidad intelectual que hacen de voluntarios con personas mayores, o sea, que. Que claro, según para qué. Sí, incluso seguro que eh, Josep o alguien de fundaciones tutelares querrá hablar. En las entidades de la red de la asociación cuentan con un programa de voluntariado en el que también incluso hay personas con discapacidad que, que son voluntarias. ¿no? Sí, sí, estaba pensando en ello. O sea, un programa de, al final es... Eh, se apoya a, para lo que tengas. quien puede prestar el apoyo si tiene capacidad para prestarlo? Hay programa de, de voluntariado, como acabara de decir eh, María José, eh, de personas de discapacidad que han hecho formación y están haciendo de voluntarias en entidades tutelares de gente mayor o en entidades, o en residencias, o en ocio inclusivo, en, la, en carreras de, de voluntarios 2000 en Barcelona, para apoyar temas de, de, de carreras por el cáncer de mama, etcétera, etcétera, para tituliamiento y cosas de estas. ¿no? Al final tenemos que ver, eh, cuando hablábamos de apoyo en la, en la primera mesa, hablábamos que el, la palabra apoyo es, tiene un amplio espectro un amplio espectro. Entonces tenemos que tener muy claro cuando hablamos de apoyo a la capacidad jurídica, de cuando hablamos apoyo a temas sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí sí que tendremos que empezar a, a distinguir en que, en, en que en, en, en, cuando hablamos de apoyos, en que, de qué tipo de apoyos estamos hablando. Si es a la capacidad jurídica, es a la toma de decisiones. La otra es, yo te puedo aconsejar, etcétera, etcétera, que es una manera distinta de apoyar, seguramente, ¿no? Pero esto también tendremos que eh, empezar a desbrozar, eh, porque al final, si no, vamos a tener una, una, una empanada todos juntos de que hablaremos con lo mismo, con las mismas palabras en Cataluña ya lo tenemos. Eh, el apoyo a la capacidad jurídica, el, está la, el asistente a la capacidad jurídica en el Código Civil catalán, pero luego en la ley de dependencia pone el asistente, a la, el asistente personal y, el, y en el Código Jurídico eh, catalán no pone asistente jurídico a la toma de decisiones, dice la palabra asistente Allí tenemos, hay una confusión que estamos intentando ante la reforma desbrozar de alguna manera para situar cada cosa en su lugar, porque si no al final el lenguaje es importante y si utilizamos la misma palabra para todo, lo que hacemos es confundirnos todos. ¿no? De ahí la necesidad de, de cambio de mentalidad, de poder entre todos y las entidades. Ahí tenemos eh, eh, una, una tarea muy importante en esto. Gracias, Josep. Antes hablabas de empanada, pues yo voy a hacer un refrito con tres preguntas, porque nos queda muy poquito tiempo. Y son sobre la guarda de hecho. Eh, los familiares que le presten apoyo informal voluntario a la persona con discapacidad tendrán que rendir cuentas ante los jueces, como lo hacían los tutores. Y por otro lado... Eh, ¿Quién nombra a ese guardador de hecho y cómo se puede demostrar eh, que está prestando apoyos? ¿Qué tipo de documentación tendrá que presentar, por ejemplo, en un apoyo en un banco, en un hospital, etcétera? María José ha activado el micro, creo que quiere responder. Al guardador de hecho no le nombra a nadie, porque es una situación de... hecho. Y... Para acreditar pues depende de para qué. Eh, normalmente para un banco, si es para disponer de una cuenta en cantidades pequeñas, pues puede bastar un acta notarial de la guarda de hechos. Es decir, eh, ir al notario, la persona con su guardador de hecho y algunos testigos y algunos documentos y que ante eso el notario diga que es evidente que esa persona es el guardador de hecho de la otra. Y ese documento notarial pues ya le puede valer a alguien. Para cosas más formales, como puede ser vender un piso, no va a valer el acta notarial. Eh, eh, lo que servirá es ir al juez y pedir que eh, dicte una resolución diciendo existe la guarda de hecho y para vender este piso, este señor va a ser el representante. Y eso ya existe incluso antes del 3 de septiembre, ya está en el Código Civil. Estupendo. Ahora que te tenemos por aquí, María José, una pregunta sobre testamento. ¿De qué manera se va a proteger la vulnerabilidad de las personas con discapacidad cuando otorguen testamento o documento notarial si ya decide por sí misma hacerlo? Pues a ver, eh, aquí van a ser los notarios los que van a estar encargados de esta. Eh, sin duda yo creo que a los notarios les vendría muy bien poder ap apoyarse en entidades eh, y en familiares eh, porque aunque hablen con la persona como hacen siempre ¿no? cuando va una persona a otorgar testamento pues van a tener sus temores eh, y van a tener su responsabilidad y entonces pues si tienen cierta información si se va elaborando metodologías como tanto de lectura fácil como de pictogramas de formas como para asegurarse de que la persona está comprendiendo eh, cosas en las que ellos yo creo que no están formados, pues les puede ayudar mucho. Eh, yo creo que vamos a tener que desarrollar, yo sé que los notarios están en proceso de hacer un libro para desarrollar metodología sobre estas cuestiones y vamos uno de ellos me ha pedido ayuda, <ríe> por eso lo digo. Pero yo creo que es que las entidades que prestan directamente apoyo a una persona concreta eh, van a tener un papel muy relevante. O sea, eh, vamos a tener que participar más en estas cosas. ¿no? Como Estupendo. Eh, voy a intentar, me vais a perdonar. Un minuto más con un par de preguntas y ya está. Eh, aprovechando que tenemos a Nacho aquí, nos preguntan cómo vemos la aplicación de esta reforma eh, para las personas con problemas de salud mental. Eh, bueno, buena pregunta. Yo Ya, ya, ya he dicho que en la intervención que para mí lo más complicado es que la capacidad intelectual de las personas con enfermedad mental le hacía sentir muy incómodo en la situación de privación y de estrecheces legales. ¿no? Esta es una cuestión que viene a, viene a operar aún más si cabe esta necesaria reforma. Yo creo en nuestro caso las, las voluntades y los intereses y las en muchos aspectos de la vida de la persona, juegan un papel primordial y, y fundamental. ¿no? Y aquí me... Eh, al hilo también que quería, que quería comentar, Estamos hablando siempre de apoyar a personas en un marco legal, es decir, de apoyos en el marco legal y aquí sí que tenemos casos, por ejemplo, en la, en la fundación de personas con enfermedad mental tutelando a personas con enfermedad mental, quiere decir que eh, se da en parejas de hecho, en matrimonios en otras eh, circunstancias. Es posible y es viable y esto es una eh, igual, es un indicador de, de normalidad y de, y de evolución, ¿no? No sé si habría que concretar un poco más la pregunta, pero para nosotros es, eh, ya he dicho, las, las virtudes que creo que, que están ahí para recogerlas. Bueno, pues muchísimas, grandes, muchísimas gracias, perdón, nos quedaron ahí un par de preguntas que sobre todo nos intentaban proponer un caso práctico, pero bueno, ponemos a disposición de todas las personas que habéis participado, que en este seminario habéis sido casi 400, el correo electrónico de la asociación, que ahora os lo ponemos por, por el chat para que nos las hagáis llegar y les podamos dar respuesta. Además se han preparado varios documentos desde la asociación y también desde Plena Inclusión con preguntas y respuestas a algunas de las preguntas que, que bueno que, que nos surgían con, con la reforma. Y sin más y por honor al tiempo que ya me he pasado cinco minutos le voy a dar paso a Ignacio Recono, él es el presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Muchas gracias. Gracias Blanca, gracias a, a los equipos técnicos tanto de plena como de la asociación por propiciar en tan breve tiempo después de aprobar la ley y antes de que entre en vigor que hayamos podido celebrar eh, estos tres seminarios, este es el, el tercero, que no quiere decir que sea el último, no hemos hecho más que comenzar, en esta ardua tarea que tiene dos vertientes, pero que antes de explicarlas, también agradezco a las dos mesas, Estefanía, María José, Josep, Nina, Virginia, Irene, Andicana, Nacho, Carmen y Javier. Y no me olvido de Maribel, con quien comparto también mesa en plena inclusión, que es nuestra vicepresidenta de plena, que ha hecho una introducción, con lo cual me ha quitado parte del trabajo de las dos sesiones anteriores. Me vais a permitir agradecimiento a todos y sobre todo dos o tres reflexiones y una reivindicación en mi papel de presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y también de la Fundación Tutelar Navarra, porque me toca digamos, el día a día en una pequeña fundación pequeña por número, pero no por voluntarios, porque con 65 voluntarios tenemos 61 tutelas y tenemos también voluntarios que son personas con discapacidad intelectual dentro del voluntariado, con lo cual doy respuesta a alguna de las preguntas. Hay dos reflexiones. Una eh, ha salido, es que tenemos que esforzarnos todos por dos, dos caminos. Uno es la especialización Aquí hemos tenido voces de personas mayores, hemos tenido voces de personas con problemas mentales, discapacidad intelectual y discapacidad en general, y familias también. Por lo tanto, eso no quita que la especialización no vaya unida con ir del brazo para una reivindicación de un cambio social y trabajar estrechamente, porque lo, lo difícil no ha sido, que también lo ha sido, la aprobación de la ley y que entre en vigor. Yo creo que la dificultad viene ahora en el día a día y en el cambio social, que los cambios sociales son muy lentos y muy difíciles. Nos va a tocar bregar y explicar a los bancos, eso yo se sabe bastante, a las eh, entidades eh, financieras, también a las administraciones públicas, yo he sido un administrador público en el ámbito de salud y sanidad y de educación, pero... Estoy ahora en el otro lado, por lo tanto, queda una labor que es explicar, explicar, explicar el cambio. No será fácil, pero el empeño lo tenemos y cuando dejemos el cargo que estamos ocupando, vendrán otros para seguir haciendo el camino y abriendo una, una nueva brecha. El cambio es importante, es imparable y tenemos que ser la punta de lanza. Y aprovecho alguna reflexión de Javier, eh, también para hacer alguna reivindicación. La administración pública está en estos momentos tutelando de esa manera, de lo mejor que puede dentro de la administración, pero hay una labor que es que la, la, el, el entorno social y las fundaciones, y si llamarse tutelares que no serán tutelares, serán de apoyo o entidades, tenemos que ser avanzadilla para reivindicar dos cosas. Una, ese no traje medida, sino un traje continuo y escuchar, Escuchar y escuchar y hacer el proyecto de vida que quiere la persona que nos encomienden. Y otra que es que en todas las carteras de servicios entre el tema de la prestación de apoyos, pero no la prestación de apoyos en general, que también, sino en este caso lo que nos interesa a nosotros es apoyo para la toma de decisiones en el ámbito jurídico. Esa reivindicación yo creo que va a ser lo que vamos a tener que escuchar continuamente. ¿Por qué? Porque si queremos que la ley se llegue a ser en plenitud y llegue a las personas para las, las cuales está hecha, no puede ser más que en un trato de persona a persona y eso significa estructuras las 24 horas del día, 365 días del año y eso de alguna forma, si no hay apoyos, es muy difícil de mantener en el futuro. Por lo tanto, estemos unidos, diversifiquemos, Trabajemos eh, por el cambio social, tenemos el ánimo, pero la tarea va a ser ingente. No importa que nos cueste mucho. Cuando no podamos nosotros vendrán otros y seguirán. El cambio es, es, no tiene vuelta atrás, las personas lo merecen y todos somos iguales ante la ley, es, seamos como seamos, de donde vengamos y las facultades que tengamos. Eso es nuestro, nuestro ser y con las gracias a todos por el esfuerzo realizado, yo me pongo a vuestra disposición para en el tiempo que esté con ganas y con ánimo y tenga las obligaciones que tenga, intentaré cumplir de la mejor forma posible con la ayuda de todos vosotros y otros muchos que me escuchan y otros que me escucharán en adelante. Gracias a todos y adelante. El terreno es libre y el futuro es de todos nosotros juntos. Gracias.